Hola que tal gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy estamos a sacar un nuevo video. Y bueno, eh, hoy les voy a enseñar esto un truco para tener más diamantes, ¿vale? Eh, básicamente es un truco que no les recomiendo hacer, ¿vale? Pero si algunos lo quieren hacer, pues para acá está este video, ¿vale? es este, para acá está este video, ¿vale? Entonces vamos a Vamos a irnos acá, ¿vale? Pasarnos acá, vamos a darle account, bueno, guardamos la cuenta, bueno, yo no lo voy a hacer porque es que no no quiero eso, no quiero hacer ese bug, porque en la. Creo que van a sacar la 2.1.1 que es la que va arreglando todos los bugs Y la que va arreglando esto, ¿vale? Que está deshabilitado temporalmente La versión high de, Para que se vea todo más fluido y todo eso, ¿vale? Entonces le damos account Le damos save Para los que quieran hacer o no Porque en la 2.1 lo van a quitar Lo vuelvo a repetir, ¿vale? Para que se enteren Que si quieren hacer esto Piénsenselo, ¿vale? y Piénsenselo un poquito, ¿vale? Pero yo se los traigo igualmente, ¿vale? Entonces le damos save Y después le damos more Le damos un link cuenta eh, Un link Y pues la sacan, ¿no? Sacan la cuenta completa Después se vuelven a loguear. Se vuelven a darle a CON y se loguean. Y le dan a LOAT. Así todas las veces que ustedes quieran. Y así tendrán diamantes infinitos. Como ven, acá me vicio un montonazo yo. Y, ¿qué coño hice? Y acá, pues básicamente, pues me he pasado todos los dailies Y con esto, seguro que ustedes alcanzan muchísimos diamantes ¿Vale, chicos? Eso es un truco, ¿vale? Eso es un truco porque, pues así Y con esto también, alcanzan muchos diamantes con estos, ¿vale? Entonces, pues bueno eh, Si quieren hacer ese bug, pues háganlo, chicos No es recomendable, pero si quieren hacerlo, pues háganlo Entonces, espero que les haya gustado el video Ya saben, no olviden suscribirse al canal, denle un like Y suscribirse a mi otro canal donde subo demons y demons y más cosas Demons y más y más cosas nos vemos hasta la próxima, adiós